La es una normativa local, una normativa que permite gestionar los locales de pública concurrencia. Es el que habla de bares, habla de restaurantes, habla, habla de hoteles, habla de hostales, y uh, permite que, en el caso de Barcelona, los distritos puedan hacer una normativa ad hoc, pensada para las condiciones y las circunstancias de su distrito. Aquí a la ciudad de Barcelona en el 2010 iba a haber todo un proceso participativo para elaborar un plan estratégico de turismo para saber qué necesitaba y qué podía asumir ciudad bella como distrito como barrio primero había que conocer qué es lo que había, entonces la, el Plado Huesos partía de un estudio no solamente urbanístico, no solamente administrativo, sino también de, de, de patrimonio humano y de patrimonio arquitectónico. En Peña nos encontrábamos con unas circunstancias diferentes a otras zonas de, de Barcelona, que es que somos centro de ciudad, somos centro administrativo, político y económico, pero también somos barrio, también, también vive gente. Con este proceso de masificación turística lo que se había producido es que se habían multiplicado toda una serie de locales, uh, bares, restaurantes, hoteles, hostales. Y una de estaba saturada de plazas hosteleras. Iba a haber una moratoria anterior, al Pla d'Usos de no construcción de más hoteles. Nosotros, evidentemente, no estábamos de acuerdo al 100%, porque nosotros queríamos que fuera mucho más restrictivo con según qué tipo de locales, pero reconocíamos el esfuerzo hecho de hacer el estudio y de pretender seguir una lógica en cuanto a qué es lo que hay y qué es lo que queremos conseguir. El de Jus permite a posar a disposición del lobby hoteler, cuando se difícil en protección B que es toda la fachada marítima y se en de 300 a 400 edificios. Hoteles, hostales, etc. pueden volver a abrir. La excusa nuevamente es que hay muchos edificios vacíos, son patrimonio arquitectónico, los pueden comprar para hacer hoteles y es un error, es un gran error. Lo que hace es permitir de nuevo que todo ese tipo de locales que han destruido la vida cotidiana, la vida que llena de vida el barrio y la ciudad, aumenten. Bajo la excusa de la crisis, sabemos que hay una crisis, pero a veces se usa como excusa para hacerse algún tipo de actividades, la idea es clara, que entre el dinero, no importa el dinero, de dónde venga, quién lo ponga, ni qué efectos tenga ese dinero en la vida de la ciudad.